Normalmente, yo recomiendo nada más es, si tengan algo de cuidado en cuanto a residuos sus proteínas, es enfabrenlas agua con sal, la forma de quitarle todos los residuos que pueda traer de la manipulación anterior. Eso te va a ayudar mucho. Muy bien, amigos, ahora Hola, presentamos ¿cómo? al chef Oxiel bueno, Estrada. Él bueno, va a dar una demostración de cómo ¿verdad? se utilizan los productos Vesta Precision México. Y bueno, pues y importantes temas que se comparten hoy en desarrollo empresarial de a través de Radio Switch. De fácil todo el mundo se pelea porque de hacer cortes para mí los cortes son lo más básico entonces cuando tú haces un corte lo primero que tienes que hacer es lo vuelves sin ojo como con el agua y el sal la sal una vez que haces eso condimentas con sal necesaria tu corte por ambos lados por todas las caras lo empacas y programas tu corte medio bien cocido tres cuartos o como quieras yo les recomiendo para los restaurantes para los que hacen banquetes no se metan en problemas, háganlos todos medios saca y después sacarlos en el tiempo que le den tú puedes darle desde 45 minutos a 5 horas y no le va a pasar nada a tu corte no se va a deshidratar más, no se va a deshidratar no le va a pasar nada ¿vale? ¿hasta ahí estamos claros? Sí? bueno, eso es lo más sencillo por hacer metemos y programamos todo a medio si tienes un restaurante en el que te dicen trabaje y sale un corte pero antes del corte siempre va una ensalada, una sopa o una entrada tienes el tiempo suficiente para elaborarlo. O sea, elaborarlo me quiero referir es saqué del refrigerador mi corte, lo meto en el sushi, si es medio nada más lo voy a meter aquí y en cuanto se vaya mi corte lo único que voy a hacer es marcar, ya sea marca argentina, marca americana, que es marca argentina a dos rayas y marca argentina a cruz, ¿vale? Eso va a depender del gusto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ya tienen el corte, ya no tienes que preocuparte por si el chef, por si el cocinero, por si el, el que está ahí. Bueno, el chef no, los chefs se supone que ya saben los términos. Si tienes un cocinero nuevo, no te vas a preocupar, puedes poner hasta de la dosa. Es decir, le mi hermano, ábreme el pouch, sacale, saca la carne, sécala y pone en la parrilla y cuéntale 10 segundos y luego lo volteas. Y vas a marcar tu carne mientras tú preparas la guarnición y pones el corte. Y eso es real, lo que les estoy diciendo es real. Esto ya está hecho así el día de ayer yo los hice, ahí tengo las imágenes que se los puedo presentar y yo pongo las dos biodegradables. De lo que hice fue nada más lavar agua con sal como les dije luego condimenté con sal nada más, de hecho muchas de las técnicas conocemos en sushi con carne no me gusta poner nada porque quiero que la carne y lo que es entonces si yo le pongo ahorita remer lo que sea que si sí lo tengo lo único que voy a lograr es cambiar el sabor del producto entonces lo vamos a dejar natural para que ustedes lo puedan disfrutar también hoy. ¿Parece bien? ¿Sí ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí. ¿Alguien tiene tema con el corte de carne actualmente? ¿No nadie? ¿Se vale preguntarle? Yo prefiero irme sin dudas que con dudas. La verdad. Y aparte de todo es mejor que disipar todas las dudas que tengan. Si ustedes me hacen las preguntas necesarias, van a ayudar a muchos. Mejor vale preguntar. Se vale preguntar y me vale responderles a ustedes. Todos los cortes que tengo aquí, todos. Desde New York, desde desde un, este, un timón todos los metí a 55 grados y es que estamos a medio, ¿vale? ¿Qué corte les gustaría? Yo me voy a despreocupar de esto, también porque voy a repetir. Que para mí los cortes son muy simples, son muy muy fácil, no es complicado. ¿Qué cortes quieren probar medios y co qué cortes quieren probar tres cuartos? A ver, tengo un cowboy, lo tengo medio. ¿Cómo lo quieren? Pero levanten la mano, si no van a participar no van a poner en jaque a mí tenés que decir yo solo Vienen a, a, a, a interlocutar también conmigo A ver, díganme. En su punto su punto ¿Alguien más? Vamos a votaciones ¿Quién dice más? ¿Medio más? ¿Está el punto o no estamos en 55? Sí. Medio su Punto Punto, ok, no vamos al punto Entonces, ¿qué temperatura tengo aquí alguien me puede ayudar? 55 55 El término de una carta en punto es ¿cuánto? 55, ¿cierto? Entonces la carne ya está hecha, ya está cocinada Lo único que voy a hacer es que llegue al punto Y lo que llega al punto puedo dejarlo Pueden pasar sin 10, 15, 20, 25 Hasta una hora y no le va a pasar nada a la carne No va a subir la temperatura Y no se me va a sobrecocinar ¿Estamos? Es que me habló el dueño Y era para el dueño y me tuve que ir Y se me olvidó y... Si pasó eso, eso que hace es Cuando normalmente nos pasamos de líquido No se preocupen por esa parte Cuando te hace esto yo lo dejo excedido normalmente porque siempre ponemos Más a boca que va trabajar la máquina Te excedes de una vez que tiene máximo y mínimo ¿vale? Y te va a avisar Mientras yo hago esto, ustedes pueden preguntarme No es que deja de hacer eso y la máquina vuelve a. O tiene una raíz donde dice máximo y te empieza a usar que te esto. Obviamente, cuando vamos poniendo el producto, lo va a botar. ¿Sale? ¿Les parece si metemos estos dos cortes 3 cuartos, por aquellos que quieran con un poco más, ¿sí? Y 3 cuartos sería. ¿Qué temperatura? 6,5. ¿Vale? Aquí estaban en 55 ayer, ¿ok? Y dependiendo de si son participativos, métodos ya estos, porque vamos a ir metiendo para que no se vea. <risa> ok, ¿qué le voy a presentar yo? ¿El arroz es fácil de hacer? No. En término de carne, ¿acabamos o tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? levante su manita y... A ver, dime. Para cada, ¿Para cada término debo de tener una máquina diferente? No, si tú te programas en producción, que esa es la parte fácil del trabajo... Si tú tienes ya una producción estándar y tienes un consumo más o menos, no sé, si a la semana consumes, no sé, unos 40 cortes de un, de un corte, por pues así decirlo, en New York, y, con, y haces unos 60 de beba y haces unos 40 de tomahawk, yo te recomiendo que cada uno lo haga siempre a término medio, todos, y justo cuando ya vas a batear, pues como le llamamos en la cocina, ¿qué es lo que haces? Ah, normalmente... Ya programas tu máquina, programala. Si van a ser medios, programa la 65. Aunque vayan medios, nada más lo vas a meter 5 o 7 minutos. El tiempo es relativo con la temperatura. Nos puede ayudar nada más a conferir temperatura, pero no te lo vas a sobrecocinar. Porque además en la parrilla vas a terminar. Lo que va a hacer es colocarle temperatura para que llegue a la parte interna. Los 65 no van a alcanzar a llegar en los 5 minutos. Nada más lo va a templar. Es como cuando decimos, deja el corte aquí cerca de la parrilla para que se temple, ¿cierto? es exactamente lo mismo, a la hora de batear todo el tiempo tienes que tener tu suspiro a 65 para que todos tus cortes no lo vienes metiendo, ya no tienes que llegar a la temperatura sino nomás es y marcar en parrillas, porque ya tienes el término vale, entonces tu pregunta es, tienes que tener para cada uno, no, lo que te recomiendo es haz tu producción programada por bien, vale, pues, hoy a hoy la, de, de las 8 a las 10 haces el New York de las 10 a las 11 es el ribay y de las 12 a las 1 es el, ese, el tomaco ¿vale? dime ¿cuántas bolsas caben por, este, por subir? normalmente tu recipiente en una máquina como estas puedes ocupar un recipiente donde tengan 40 litros de líquido y metes tus cortes de carne y pues obviamente depende cómo los acomodes te pueden entrar desde 30 hasta 25 cortes bien acomodado o te pueden entrar más recomiendo no saturar porque el agua debe de circular entonces no porque metas más significa que vas a avanzar más muchas veces puedes estropear tu producto entonces recomiendo que le te permitas tener circulación dentro de, de, de las paredes de, la, de los bordes ¿Vale? 40 litros porque si le excedes ya no te va a dar la temperatura alta por así decirlo si tú le metes 80 litros a 55 grados si ¿sí te lo da la máquina sin problema pero te recomiendo que lo hagas porque la compensación del peso y el líquido va a ser mayor. Amigos, pues esta es una presentación sumamente interesante, definitivamente nos da muchísimo gusto a través de Radio Switch poderles compartir esto porque además de que sabemos que nuestra industria está muy basada en lo que es la gastronomía, el desarrollo gastronómico y turístico, el que se en este tipo de eventos en Puerto Vallarta, definitivamente es reactivación económica para toda nuestra región, para toda nuestra valla. Este evento se realiza el día de hoy aquí en Puerto Vallarta y el próximo jueves estarán también en Nuevo Vallarta. En un ratito más nos vamos a conectar porque también tendremos la participación del mixólogo Israel Díaz. Desarrollo empresarial a través de Radio Switch.